putos Llegó el día, wow, el día que todos estábamos esperando. Y que tiene cuatro patas y mueve la cola como un péndulo, eh. Uh, mía califa, el vídeo mía califa en cuatro patas que el, el negro se la pone por Mía califa, shake it baby, you wanna dance? Hola gente, al fin llegó el día, los tips para cuidar a tus mascotas en Argentina Porque no en cualquier país, en Argentina Hay que, hay que cuidar a cada tu mascota, ¿eh? es complicado Sí, sí, sí, sí, sí, tierra de mate, del dulce de leche, alfajores Y lo que no puede faltar nunca, el asado, señores Y vos, con todo eso, junto con tu mascota en esta edición ahora hablaremos de los perritos. Vamos a empezar con los perritos. La primera edición es para los perritos, así que... Primero, asegúrate que cuando hagas tu mejor menú de todos, porque es el menú que te alcance y que tenés, el de arroz con papa, ¿eh? ese menú suculento que te vas a hacer para comer, para, para desayunar, almorzar y cenar, porque es todo lo que vas a comer en el día porque ya sabemos que comentó la carne, nos vacunaron con la nafta así que con todo eso ya sabes que vas a comer eso y si tenés mucha suerte, si sos un tipo muy afortunado le vas a poder agregar arvejas o lentejas demasiado, ya estás pidiendo demasiado, ya, ya no te, no te pasa eh, por ahí, y bueno, si tenés polenta te salvaría un montón porque con eso lo que va sobrando se lo va dejando a tu perro. Vos sabes que por lo menos una semana así vas a sobrevivir. No sé cuánto más, pero en una semana vas a sobrevivir. Entonces, consejo número uno: siempre dejarle un poquito a tu perro. ¿Eh? Lo dejas ahí, vos sabes que está medio flaco, está viejo, es un perro viejo, un perro de raza. Esos perros que tienen un montón de colores porque vos sabés que ni siquiera sabés quién es el padre, eso que tiene un ojo de un color, otro es un perro mutante, pero vos sabés que tu perro es tu perro y es lindo, sí. es, es tu mejor amigo, es tu mascota, ya es un perro viejo, es un perro que, que cuando se sienta se larga a llorar, y llora perro, llora, llora, y vos no bueno, sabés por qué llora, es decir, ¿qué te pasa? Y cuando se levanta, listo, está todo bien. Y, y, y la caricia la cabeza y se vuelve a sentar y se, y se pone a llorar de nuevo. Y llora, y llora, y yo digo voy a decir, tiene hambre, no sé qué hacer. Y se levanta y listo, ya está. Y me dice, ¿qué mierda le pasa a este perro? Claro, después con el tiempo descubrí que cada vez que el perro se sienta, se aprieta los huevos. Pero eso es otra cosa aparte. Eso, eso es algo para verlo después. Pero sí, también va a llorar de hambre. Y uno de los tips para empezar es ese. Siempre tener un, po un poquitito, dejarle un poquitito de comida ¿Eh? Como vos sabés que el gato se fue, porque el gato es más vivo El gato se va a la mañana y no vuelve Porque sabe que si se queda mucho tiempo ahí, lo carnean Si no lo carnea vos, lo carnea el perro Entonces el, el gato se va, lo que tienen que hacer es levantarte y levantar las piedras sanitarias del gato y dejarlo en otro lado eh, porque vos sabés que si no el perro se va a comer la mierda del gato. Así que tratá de evitar eso, para empezar. Porque si no le va a hacer mal al bicho. Le va a hacer mal, le va a hacer mal, le puede andar con dolor el estómago. Te va a decir, me siento como el No te lo dice así, pero te, te mira y te dice, me siento como el Entonces, y bueno, vos sabés que la parte, la parte buena es que no tenés que limpiar mucha mierda. Porque el perro casi ni come. Vos, el perro casi ni come, vos casi ni come Así que vas. Eh, ni siquiera tenés que comprar el diario para dejar. El... O sea, vos sabés que al perro lo sacas a pasear 5 minutos en la calle y con el frío que tiene, porque no comió nada, está cagado de hambre por el perro, el bicho no, no, no sabe qué hacer, se va a mear en la calle y se va a cagar en la calle. este Voy a decir, volvemos y el perro te va a sentir con la cabeza así, volvamos porque yo estoy hecho mierda. O sea, uno está peor que el otro. ¿Viste? Es más, vos entrás a la casa y decís, che, olfatea seis billetes por ahí, el perro olfatea en el sillón, no encuentra cinco pesos, no encuentra porque no hay, olfatea por el baño, tampoco hay debajo de papel higiénico, no hay, no hay, ya no hay nada ni en los pantalones, el, el, el, el perro está, está peor que vos o sea, el perro está aprendiendo a hablar, pero bueno, puede hacer nada, o sea, y con la limpieza es fácil, y bueno, trata de, de no cepillarlo. No lo cepilles al perro, porque con lo mal que está, seguramente lo vas a dejar pelado Porque se le va a empezar a caer el pelo, está hecho mierda, el perro no dura más O sea, ese perro no, no aguanta todo el invierno ya Está casi, casi está igual que vos O sea, con el pelo todo mal, todo grasoso, no, no, no, no. Así que evita cepillar al perro Porque porque si no lo vas a dejar calvo, Imagínate, el sido pobre, que está, cagado, está cagado de hambre Encima lo vas a dejar cagado de frío, no, no, no Así que, consejo número dos es no cepillas al perro, Trata de evitar cualquier cualquier cosa así que que se, que se lave o esto porque es muy probable que el pobre bicho no, no, no sobreviva. Así que evita eso para empezar. Y bueno, pasa la, pasa la semana, pues a ver que el perro está mal, o también estás mal. Es, es la carrera contra la muerte y el, el, los perros también le dan celo el perro se pone celo y el perro el perro quiere empumar todo pero tenés que evitar de que el perro salga a la calle porque vos sabés que si el perro sale a empomar, el perro se te muere de un ataque cardíaco el perro si empoma se te muere de un ataque cardíaco así que para eso <ríe> busca algunos de felpa una almohada que no tirásela ahí y que el perro practique no dejarlo que practique que Haga sus, sus movimientos peculiares, déjalo que en, en tu pierna no, en tu pierna no, porque él se, puede, él se puede cansar y vos te puedes cansar. Y entonces ahí empieza la crisis, la crisis verdadera, cuando ya el cuerpo no te responde y, y vos querés hacer cosas y el cuerpo no te responde. Y el bicho tenés que evitar de que, de que le dé ataque al corazón, de que, sin contar de que, bueno, te puedo hacer cargo de otros perritos, y ni, ni, ni, ni lo pienses. Y lo pensé así: que a, al bicho, eh, como te digo, decirle, mira, yo estoy soltero, vos estás soltero, yo no te doy una mano, yo la mano me la doy a mí solo, vos tenés un trapo ahí, ahí agarrar repasador, no sé, cualquier cosa, pero que el bicho se divierta a su manera, le dejas un cuarto allá a lo lejos, mientras vos agarras y decís, bueno, está bien, ¿sabes qué? A, a, pongo, un, pongo la tele así no tengo que andar escuchando ruidos raros ni nada por el estilo y te va a acostar si yo y te quedes ahí y vos sabés que el perro no va a hacer mucho esfuerzo porque no es lo mismo así que lo dejas ahí que, que se mantenga y se entretenga un rato mientras vos miras tele y, y vas, vas notando de que el estómago ruge no tenés un mago no te quedan monedas eh, y estás pensando cada rato por qué votaron a ese gato de mierda. No, no, no estoy hablando de tu gato, sino del gato que está en la rosada. Y estás esperando que el turro haga bien las cosas en diciembre. Mientras vos estás ahí pensando todo eso y llegando a ver hasta dónde, hasta dónde sobrevivimos, vos te quedas dormido y ca casi. <risa> Y bueno, llega lo inevitable. Las semanas pasan y, y vos, como te digo, estabas tirando un sillón, tratando de dormir. Y de pronto sentís eh, que ya no puedes dormir tranquilo. ¿Crees que tenés que dormir con un ojo abierto. ¿Por qué? Porque cuando vos mirás para el costado, está el perro mirándote fijo, con cara de hambre. Vos de pronto el perro te mira a vos y te ve como si fueras un sándwich completo tirado en el sillón. Un sándwich de, de, completo de milanesa tirado en el sillón. Así te está mirando el perro. De hecho le cae la baba. Y vos empezás a mirar a tu perro y lo mirás fijo y vos ves alto asado. Vos mirás al perro y los, ya no lo estás viendo el perro. Estás viendo estás viendo alto asado. Ahí ahí se pone preocupante el tipo. Porque ya no tenés... El arroz te está llegando ahí, está llegando con lo justo. La polenta te queda el culito nada más de la bolsa Y vos decís ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Y estás esperando en cualquier momento de que el bicho te venga a atacar Y el bicho está esperando en cualquier momento que vos lo vayas a atacar Entonces la relación se pone turbia Ya no puedes dormir bien, el perro tampoco puede dormir bien Llega la mañana mal dormido Te levantás y el perro está ahí, medio como con, con que ataco o me quedo acá. Vos sin querer encontrás una bolsa de carbón que te quedó del año de los 90 cuando estaba Menem. Y sin querer la moves y el perro se caga hasta las patas porque dice: Ah, la mierda, sacó eh, el carbón. Acá paso a ser asado. Y vos mirás el carbón y dices: Uy, qué buenos tiempos aquello. Entonces. Es un momento complicado, es un momento tenso En donde el perro y vos No sabéis quién va a atacar primero ¿Viste? Entonces, eh, si el perro huele algo Vos estás atento también Porque si el perro llega a encontrar un resto de comida Vos lo vas a perseguir para ver quién lo come primero ¿Viste? Y en ese momento pasa Pasa eso Pasa que el perro El perro Dice, no, no, listo, o sea, eh, eh, si yo voy a atacar a mi dueño, él me puede morfar. Y si mi perro y si mi dueño me viene a atacar, yo le puedo arrancar una mano y morfar algo. Entonces, el perro hace la estrategia de empezar a usar su olfato para ver si puede encontrar algo. De tanto oler, vos ves que el perro está oliendo algo. Mira para un lado, mira para el otro, y mira y mira para el otro para que para desubicarte. Vos, vos decís, ah, eh, algo ahí, ahí en la izquierda. Y no, no, el perro sale corriendo a la derecha, cuando vos... Tienes que estar muy atento, tenés que correr tan rápido como él. El perro ahí se manda debajo de la mesa, y debajo de la mesa encuentra una papa. No sé, ¿hace cuántos días estaba Pero encuentra una papa. Y vos lo... tenés que lanzarte de palomita, viejo. Te tenés que tirar de palomita. La lucha es feroz, estás la pelea entre, de, entre, el, entre vos y tu perro y para sacarle la papa de la, de, de, de, de la boca y el perro está full después de tanto pelear le lográs sacar media papa y pudieron compartir media papa a cada uno a todo esto el gato no iba a regresado y acaba va el, el último final te miras con tu perro y le decís yo no te voy a comer y el perro te mira. Y es tan leal que te va, te, te va a sentir con la cabeza diciéndote: No, yo tampoco te voy a comer. ¿Viste? qué hacemos ahora? Nos quedamos mirando los dos y esperamos al gato. Esperamos que el gato vuelva a la casa. Pero esa va para la parte de los tips de cómo cuidar a tu mascota parte 2. ¡Eh, miren todo! ¡Vino un perro! ¡Qué buena onda! Ahora vayan preparando el chile con asado, lo no vamos a hacer, ¿eh?